Y precisamente la implementación comienza por la puesta en práctica de un grupo de eh, medidas de carácter aduanales y arancelarios que flexibilizan la importación no comercial por personas naturales. En el caso de la resolución 204, que es la resolución emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, explicar que está relacionada con flexibilizar el mínimo exento a partir del de, eh, incremento del de peso de lo que se puede mandar por envío marítimo, postal o de mensajería al país, y también flexibiliza el, la tarifa arancelaria. ¿Cómo se instrumenta o qué es lo que dispone esta, esta norma? Esta norma, en primer lugar, plantea que bueno, se pueden importar hasta 200 dólares, por eh, mediante envío, dígase los que llegan vía postal o, o por mensajería o vía marítima, que van a, a equivaler, es decir, equivalen a 20 kilogramos. Por tanto, en los 20 kilogramos van a responder a un cambio del peso-valor de, de eh, estos envíos que se disponen por la resolución 176 de la Aduana General de la República y, por tanto, se complementan ambas resoluciones, la 204 y la 176. Por tanto, la persona puede recibir por el mismo valor prácticamente el doble del peso. Puede ante, ¿Hasta 200 hasta dólares, 200 dólares o, 20 o 20 kilogramos? Hoy era hasta 200 dólares, pero solo hasta 10 kilogramos. Por tanto, estamos hablando que por el mismo importe puede duplicar el peso de, eh, de el envío. Eso yo creo que en primer lugar es una medida importante porque se amplía la capacidad en primer lugar de la persona que quiere enviar hacia, hacia Cuba, hacia su familiar, hacia un amigo, hacia un pariente, porque un solo envío pues puede aprovechar más la capacidad, sobre todo... Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de envíos marítimos, pues entonces esa capacidad para el pago de flete, el pago de, del servicio, pues también la puede economizar en función de esa misma cantidad. Y para la persona que recibe el envío, pues estamos hablando del mismo importe. Esa es una de las primeras, vamos a decir, medidas que se flexibiliza. La segunda es que también en función del peso se mantiene un mínimo exento, cuando nosotros decimos un mínimo exento, es que no se paga el arancel por recibir el envío, ahora hasta 3 kilogramos. Lo que nosotros llamábamos, o, o, o la población conoce como el paquetico, como la bolita. Hasta hoy usted no paga el impuesto a aduanero dígase el arancel, si ese envío, si ese paquete pesa hasta 1,5 kilogramos. A partir de la entrada de la norma, entonces usted no pagará arancel en un paquete que puede pesar hasta 3 kilogramos. Es decir, se duplica en términos del peso el exento no pago de aranceles. Por tanto, la persona puede importar o puede recibir ahora un paquete eh, de mayor peso, de prácticamente duplica el peso sin tener que pagar el arancel. En eso estamos hablando de la arancel adubanal, del arancel aduanal, no, no aranzuel, del pago, por ejemplo, de la mensajería por correo, etcétera No, sino, a ver, nosotros, el lo demás, lo que estamos hablando cuando, cuando, cuando te refieres a la mensajería, ese es un servicio de la transitaria. Uh -huh. Nosotros estamos hablando que, por supuesto, las transitarias intermedian en esa relación entre quien envía... El, el, el paquete, por llamarlo de alguna manera, y de quién lo, lo recibe aquí. Y no, nosotros estamos hablando del arancel, de, de ese impuesto, de esa tarifa arancelaria que tiene que pagar la persona que en Cuba se le hace llegar, se le lleva a su casa o tiene que ir a recoger a un punto de despacho pues el eh, envío que le mandan desde el, desde el exterior. Hoy, por regla general, mucha paquetería de hasta 1,5 kilogramos porque las personas trataban de aliviar claro. que la persona, el beneficiario del paquete en el país, pues no tuviera que hacer erogación Llegaba monetaria. muchos paqueticos de, de un kilogramo Exactamente, y medio. entonces le llegaban muchos paqueticos de 1,5 eh, kilogramos o quizás menos. Ahora, ese, ese mismo envío, sin que la persona que lo reciba aquí tenga que pagar eh, aranceles, pues llega hasta 3 kilogramos, Perfecto. hasta 3 kilogramos y pagará por el servicio por 3 kilogramos, bueno, lo mismo que pagaba por 1,5, incluso se economiza, porque si antes te mandaban, voy a poner un ejemplo, dos paquetes de 1,5 kilogramos, que son dos despachos, ajá pues ahora te mandan uno y también puedes en, en determinada medida pues economizar ese, ese servicio. Esa es otra de las medidas, porque el, lo que decimos nosotros, el liberar del pago de arancén a eh, la persona que lo recibe, ahora extiende en su capacidad se duplica de, la de, de peso. De la se duplica de la peso. capacidad de peso. Eso también lo establece la resolución 204. Y, muy importante, eh, la tercera medida que se dispone en esta norma es que hay una rebaja importante entonces del arancel de aduana a pagar por los restantes, es decir, por, el, por los restantes... Eh, por el restante equivalente. Estamos por hablando de 3 17 kilogramos, ¿no? Por, el restan por los restantes 17 kilogramos se pagaba, se tiene que pagar un arancel. A mí me gusta siempre explicar qué es lo que pasa hoy y qué es lo que va a pasar sí. con la nueva norma para que las personas eh, se den cuenta. Como hasta hoy era hasta uno... 1, 5 eh, kilogramos, porque recuerden de que estábamos hablando, un peso, un kilogramo igual a 20 dólares, ahora estamos hablando en la nueva norma de un kilogramo igual a 10 dólares, pues entonces las personas, el restante eh, que quedaba, que no estaba exento de aranceles, tenía que pagar el 100% del, del valor. Es decir, en las condiciones actuales, por los restantes 170 dólares, dólares tenía que pagar el 100% multiplicado, en este caso, por 24, que es la tasa de cambio eh, vigente. Eso se montaba en aquellos que recibían, por ejemplo, el, el envío, un envío de 10 kilogramos, eso tendría, tenía que pagar por ese envío, solo por aranceles, 4.080 pesos aproximadamente. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que dispone la resolución 204? Bueno, que por el restante por el restante de peso, pues solo se va a pagar una tarifa arancelaria del 30%. Y reitero, esto es para los envíos, para los paquetes que se reciben desde el exterior por personas que están residiendo en el territorio eh, eh, nacional. Y por tanto, de un 100 que pagaban, pasan a pagar, eh, bueno, pasan no, aproximadamente no, pasan a pagar un 30%. Eh, un 30%. ¿Qué facilita, ¿Qué facilita eso? Que el impuesto a pagar, como yo explicaba, de 4.080 pesos, en caso de que consumas todo el, el valor completo de 200 eh, dólares o su equivalente en peso, que es 20 kilogramos, ahora la persona solo pagaría 1.224 pesos. Decir, se, se duplica la, el peso que puede recibir... Eh, en ese paquete y a la vez se disminuye hasta un tercio lo que tienes que pagar como arancel. Se disminuye en un 70%, prácticamente un 70% lo que pagas por arancel. De un 100 que pagabas solo vas a pagar un 30%. Por eso de 4.080 pesos pasas a pagar 1.224 pesos. Es. Que, insisto, el ejemplo de los 1.224 pesos es si usted recibe un envío que te pese 20 kilogramos. Si recibe un envío de menos de 20 kilogramos, la proporción eh, o la diferencia entre los 3 kilogramos exentos y el, el, tot, el peso de, del envío, pues se le aplica igual el 30%. Eh, por ejemplo, si usted recibe uno de 10 kilogramos, se le aplica el 30% a 7 kilogramos en, en, en su valor 70, 70 por, 24, por 24 por un 30%. Por 30 que si fueran las condiciones actuales sería un 70 por 24 por un 100%. Por tanto, hay un impacto y una rebaja importante en función de facilitar, y ese es el objetivo de la medida, disminuir el costo para la población cubana, para la familia cubana de recibir envíos y paquetería del exterior. Es decir, eso ayudará a aquella población que en determinado momento recibe envío, recibe paquetería desde el exterior, pues a disminuir la erogación monetaria que tiene que realizar en función de este envío o paquetería eh, que eh, recibe. Por tanto, es una eh, medida que también va a estimular nosotros en una de las presentaciones y así la estaremos publicando en nuestra página web Tenía ponemos una tablita, usted, ponemos una tablita uh -huh. de cómo en la medida que se van dando los, los kilogramos, pues cuánto tiene que pagar la persona hasta que complete en términos de arancel los, eh, los 20 kilogramos. Hasta, El ejemplo es, que poníamos ahorita los 10 kilogramos tendría que pagar 504 pesos. 504 pesos. Y hoy, hoy, en la norma actual, es decir, sin estas nuevas medidas, por 10 kilogramos tendría que pagar 4.080 pesos. Por tanto, hay eh, un nivel de disminución eh, importante en esa tarifa arancelaria que, bueno, por supuesto, le crea mejores condiciones financieras a las personas que se benefician, y digo personas porque estos son envíos para personas naturales, para, na, eh, sí, para todos es conocido que hay una parte de la población que recibe de sus familias, de eh, amigos, de eh, conocidos, pues, determinados envíos, determinadas eh, paqueterías para también ayudar a solventar ¿no? determinadas necesidades eh, eh, que pueda tener y esto evidentemente, pues, unido a las restantes medidas que mantenemos en función y también pensadas para la población cubana, pues crean eh, mejores, eh, mejores condiciones para este flujo de la paquetería, para la cual también tengo que decir, y seguro nuestro jefe de la aduana, hablará de ello, también se están preparando las transitarias, porque son medidas en las que evidentemente va a estimular. exacto Le pone el, una dinámica nueva, le aunque una, les ayuda en el ámbito de que seguro los paquetes serán un poco más, menos paquetes más, y más... Sí, más, un poco más, más, más grandes, ¿no? un, poco, un, poco, un poco más grandes, pero también tenemos que trabajar en función de que ese servicio pues, siga, pues sea un servicio de calidad un servicio en tiempo de manera que la familia y que la población eh, cubana o la población residente en el territorio nacional pues lo reciba en el, en el tiempo realmente eh, propicio y establecido para ello estoy Yo, seguro que el equipo nuestro de cuba en breve tendrá la tabla por ahí para que lo puedan consultar también en la web nuestros televidentes, Radioyentes, los internautas pero hay eh, Preguntas, ya que estamos recibiendo, eh, mm -hmm. Ministra, que eh, se plantean cuándo se pone en vigor esta resolución. Esta resolución, tomando en cuenta que lo que está regulando son beneficios eh, arancelarios, pues la entrada en vigor va a ser a partir del 15 de agosto. Y voy a hacer la siguiente precisión también. Por tanto, ya a partir del día 15 de agosto se aplican estos beneficios. Y yo sé que hay preguntas porque hay envíos que ya están llegando o, o están en el territorio nacional o estarán llegando a territorio nacional antes, antes del 15 de agosto. de agosto. Y una de las preguntas precisamente, bueno, ¿y qué pasará? con esos envíos que entraron al país o que no se han despachado y están en, en el país antes del 15 de agosto. Nosotros tenemos o, o se regula en la propia resolución 204 una disposición especial que plantea que la, eh, estos beneficios se aplican a los envíos que se despachen por la Aduana General de la República a partir del 15 de agosto. Aún cuando el envío haya llegado con anterioridad al 15 de agosto, el que la aduana despache el 15 de agosto es el que empieza a tener beneficio. este beneficio. Por tanto, aquellas personas que saben que su envío está ya en el territorio nacional, pero que eh, aún no se ha despachado por la aduana o que estando en el territorio nacional antes del 15 de agosto no se ha despachado por la aduana, bueno, pues sabe que como va a despacharse después del 15, pues entonces eh, tendrá este beneficio.